de Dios camino pueblo de dios camina, pueblo de dios camina, pueblo de dios nueva alianza en la nueva miércoles de la quinta semana de cuaresma del Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo del 31 al 42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 El hijo si sí se queda para siempre. Si el hijo le da la libertad, será realmente libre. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo les hablo de lo que he visto en casa de mi padre, y ustedes hacen lo que han oído en la casa de su padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham,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 Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús Jesús les hace ver a los judíos que no son libres solo por ser herederos de Abraham Por muy orgullosos que estén de ello En su interior, si no pueden liberarse de, del pecado, son esclavos Si no alcanzan a poseer la verdad, son esclavos Si no creen en el enviado de Dios, siguen en la oscuridad y la esclavitud y al contrario, si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ser libres significa ser hijos de la familia de Dios. Solo Jesús nos hace libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. El que ama como Jesús es libre, por más que otros pretendan dominarlo. Así nos hace libres el Hijo por su propia libertad. Capaz de llevarlo hasta entregar a la muerte por nuestra salvación. Los interlocutores de Jesús insisten en su dignidad de hijos, descendientes del patriarca Abraham. Pero Jesús les muestra que no basta con esa descendencia carnal. Solo es verdaderamente hijo de Abraham el.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 El que hace la voluntad de Dios, escucha su palabra y obedece, como hizo el patriarca Abraham, como hizo el mismo Jesús. Ser su discípulo es escuchar, cumplir su palabra, solo así accederemos a la libertad. Si el hijo les da la libertad serán realmente libres. Sucedió alguna vez que un hijo de la casa también tramaba amistad con uno de los esclavos. Y sentía el deseo de liberarle para que no continuara en situación de dependencia humillante. Esto es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Nos ha introducido en su casa, en, en su familia. Él nos ha liberado, nos ha redimido. La cuarentena es un tiempo apropiado para la liberación. Jesús es perfectamente libre porque ama, no está pegado a sí mismo. La libertad que Cristo nos ha otorgado consiste entre todo en la liberación del pecado. Jesús fue libre ante su familia, ante sus mismos discípulos, ante las autoridades, ante los que entendían mal el mesianismo y le querían hacer rey. Fue libre para anunciar y para denunciar. Siguió su camino de fidelidad con alegría y libertad interior. Cuando estaba en medio del juicio era mucho más libre Jesús que Pilato. Como lo era Pablo, aunque muchas veces le tocara estar encarcelado, como lo fueron tantos mártires que iban a la muerte, con el rostro iluminado y una opción gozosa del testimonio por Cristo, por Jesús. Celebrar la Pascua es volver a adquirir la libertad que el Señor resucitado quiere ser para nosotros un crecimiento de libertad interior, en medio de un mundo que nos ofrece muchos contravalores, que nos lleva a la esclavitud, se nos invita a ser libres, que el Señor los bendiga. Nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado.